forma Zoom, ¿no? Entonces, un poco saber en su experiencia y en las clases que han tenido que implementar, cuáles han sido sus ecosistemas, sus herramientas específicas que han usado eh, en su experiencia. Ya, eh. yo, yo quiero decir que una ventaja que ha tenido Zoom es que obligado a que las clases hagan 45 minutos, que es la sesión gratuita de Zoom. <risa> no, fuera de broma. Entonces, eh, hay distintas categorías de herramientas en función de los problemas que yo quiero resolver. Entonces, si yo estoy en un momento de eh, dar una clase presencial en modalidad socrática, que es lo que se llama, por ejemplo, yo necesito estar conectado con todos, una alternativa libre eh, eh, en videoconferencia pura y dura es Jitsi Meet. Entonces, Jitsi Meet es un software gratuito, es encriptado fácilmente las personas una vez que ponen el url sin registrar sus datos eh, sin poner en riesgo nada pueden eh, crear sus propios salones de hecho yo lo utilizo mucho cuando estoy trabajando promuevo mucho el trabajo en grupo entonces Bien. hacemos una parte de, de, de, de la clase se plantea un problema y luego todo el mundo tiene que separarse en equipos de trabajo entonces cuando necesitamos hacer equipos de trabajo eh, todo el mundo comparte el link del salón que ha creado, rápidamente se van y yo como docente voy como saltando entre estos salones para hacerlo. Claro, me dirán, no es tan elegante como la solución pagada de Zoom, ¿no es cierto? O sea, Zoom tiene una maravilla en la que uno pone salones, los crea, los junta, los separa, les pone timer. Eh, OK, tienes el presupuesto, dale, no hay problema. Pero eh, si estamos pensando desde esta perspectiva de, de software libre, Gitsimit es una... Muy buena herramienta que te permite eh, solucionar esto. Eh, tenemos... Antes de continuar, eh, le, no sé si le, van, le estoy pidiendo mucho, pero sé que esta herramienta nos permite poner una, un, una banda en movimiento y quizás si es que se puede, <risa> podríamos ir, porque aquí hay docentes que, que les gustaría eh, pues, también ver y conocer estas herramientas. A ver si podemos ir poniendo, por ejemplo... Pablo nos ha compartido Gipsy, ¿cierto? Eh, entonces, poner la, el URL o el nombre de la herramienta para que también las puedan ver acorde vamos eh, eh, conversando de las herramientas. Perdón, Pablo, la, la esta, pero me parece no, no. súper útil. Claro, sí, sí, sí, eso, eso puede ser súper útil. Eh, entonces, eh, si es que el grueso de tu clase está en, en esta modalidad, esta es una muy buena herramienta. Otra ventaja, si quieres ir un poco más allá, es que puedes montar en tu propio servidor, tu servidor de videollamadas. Ahí está el link, meet.jit.si. Entonces, ahí puedes ingresar y puedes trabajar. No tiene límite de tiempo en cuanto al uso de las llamadas. Eh, es encriptado. Si uno, uno puede conectar con algunos servicios de streaming para hacer la grabación de, de la llamada. Ese también es otro paradigma, ¿no? Eh, grabar las clases, no grabar las clases, eh, supone otro reto extra para, para todo. Hay un factor de también eh, la facilidad de uso. Eh, necesitamos invertirle unos minutos a las herramientas nuevas, no tener miedo de equivocarnos. Eh, nos han enseñado a dar dos clics o que si no funcionan dos clics y nos hacen sentir culpables, nos hacen sentir que no podemos y no es así. Parte de ser autónomos es equivocarnos. Parte de ser autónomos es tener el derecho a no entender una herramienta nueva porque no somos magos. Entonces hay que quitarle ese misterio a las herramientas, el, el, el pensar que no tenemos las competencias, que no tenemos las capacidades para aprender. Podemos aprender, podemos ingresar, pero necesitamos invertirle un poco de tiempo a las herramientas para ingresar. Yareda eh, ayer me estaba comentando otra herramienta, no sé si la quieres comentar de una vez. Sí, sí, sí, sí. Eh, si podemos compartir mi pantalla, por favor. Bueno, este fue un taller que dimos para los docentes de la Gabriel René Moreno de la Universidad Pública aquí en Santa Cruz, en Bolivia. Y la sesión fue bastante bonita porque eh, había un espíritu de cambio que me encantó y se mantuvo durante todo el tiempo que se hubo el, hubo el proyecto. Primero, tratamos de mostrarles que hay alternativas a Windows. Muchos docentes han tenido problemas eh, con sus máquinas porque, generalmente, su máquina en Windows no tiene antivirus, está craqueada, le han vendido así de, de, de donde lo compraron. Y, al final, no podían conectarse ni siquiera a internet. ¿Por qué? Porque si uno está con una máquina con virus en Windows, eh, créanme, se les consume todo su ancho de banda y no, no pueden conectarse correctamente a ninguna página. Entonces, tratamos de mostrarles que había otros sistemas operativos donde se pueden trabajar. Y yo tengo, yo he tenido unas experiencias bonitas con mi familia, que también dicta clases, mi padre. Y se ha acostumbrado bastante bien a utilizar Linux. ¿no? El más, eh, ha dicho, bueno, yo prefiero utilizar Linux porque tengo el, el, el, la computadora estable. Y sin problemas, ¿no? Puedo conectarme sin problemas. Entonces, se ha tratado de mostrar eso, que existen herramientas de sistemas operativos que puedan. La herramienta que ya mencionó, Pablo, es esta Jitsi.org o, o MeetJitsi. Uh, jit no, creo que es jit punto mit, ¿no? Si mal no recuerdo. Ya nos ha pasado, creo que están pasando el enlace. Pero su página es Jitsi.org si quieren entrar para ver el proyecto. La otra herramienta que a mí me encanta, y es lo que Pablo estaba comentando, ¿no? Eh, lo que hace Zoom para dividir a un equipo en subsalas para que hagan trabajos por 15 minutos y un docente entra a las salas, Big lo hace, lo hace perfectamente, ¿no? Es, esa es, ese es su objetivo, ¿no? es una herramienta para dictar clases. Eh, en, en Bolivia, el Ministerio de Educación está tomando esta herramienta como base para dictar clases. Entonces, les estamos apoyando para que lo podamos, para que puedan los docentes poder utilizar con todas sus características. A veces lo ven muy complejo, pero a mí me encanta por lo fácil, por lo práctico que es. Y el otro contexto es cómo generar contenido, ¿no? ¿Cómo genero contenido con software libre? Y tenemos herramientas tan simples para generar como un, un, un, para hacer presentaciones que se llama Impress, que sería el reemplazo de PowerPoint. Y tenemos el draw.io como un reemplazo a vicio, que generalmente son dos de las herramientas más utilizadas para generar, por lo menos, clases que se puedan dictar o el docente pueda estar ahí, ¿no? Entonces, todo este conjunto de herramientas, ¿no? todo este conjunto de herramientas, lo que ha hecho es eh, darle una utilidad extra al docente para que puedan utilizarlas. ¿no? Y estas herramientas eh, las pueden descargar y las pueden utilizar, excepto Jitsi y Estas herramientas son de servicio. Alguien tiene que implementarlo en un servidor y después conectarse. ¿no? Ojo, eso hay que dejarlo bien. En cambio, las que son de LibreOffice y de DRAW pueden descargárselas, pueden pasarle a sus alumnos, pueden utilizarlas repartirla a su familia, irse a su trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, estas son herramientas que hemos promovido bastante y son bastante útiles para que un docente pueda desarrollar sus clases normalmente. Y, bueno, no sé si tengas alguna otra herramienta, Pablo, o esa, o un poco también, ¿dónde el docente puede, eh, pues, apropiarse de estas herramientas, ¿no? Como tú mencionas, Gareth, en el caso de Gypsy o Bottom, eh, eh, claro, necesita eh, toda esta configuración, un servidor. O sea, ¿cómo, cómo el docente puede llegar a tener estas competencias para implementar estas, estas herramientas? ¿O a través de qué plataformas o comunes? Porque como ustedes también mencionaron, el papel de, la, de las comunidades de software libre en este sentido también es súper fuerte, ¿no? Y es un apoyo generalmente muy fuerte. Ya, yeah. eh, para los docentes que les gusta la pizarra, porque la pizarra es una herramienta muy importante para utilizar, por ejemplo, hay una que se llama Open Board, que Open Board les permite a ustedes eh, tener en su computador una pizarra, entonces puedes capturar las imágenes, puedes capturar las cosas y como docente puedes tener todas estas herramientas de marcadores, de pizarras, de resaltadores, punteros, láser para trabajar en eso. Eh, es bastante versátil. Y ahora el, el tema es que cada problema tiene necesidades. Por ejemplo, otra estrategia que a veces pueden utilizar los docentes es pregrabar las clases, ¿no es cierto? O, o, o grabar ciertos conceptos en, en videos cortos de cinco minutos, me gusta mucho a mí, para eso dar como refuerzo a los estudiantes y crearte un canal de difusión. Eh, una herramienta para grabar video, por ejemplo, que es bastante buena y que también es para eh, transmitir en línea si es que necesitamos es el OBS, ¿no? hay el OBS Studio, que es software de grabación de video y de transmisión que te permite como grabar. Entonces, una estrategia es como grabar las, los core concepts de lo que tú vas a hacer. Eh, los haces en, en unas pastillas y tú puedes hacer eso. Puedes grabar eso y luego les transmites por medio de tus plataformas, por medio del WhatsApp, las cosas, unos videos chiquitos para que los estudiantes puedan tener acceso. Entonces, si quieres una herramienta es el OBS Studio. Eh, ahora si sí necesitas un poco más de edición profesional, eh, por ejemplo, poner un marco como el que tenemos nosotros, poner un subtítulo. Entonces, eh, existen herramientas como el OpenShot, que también es gratuito. El OpenShot te permite a ti tomar un video o varios videos, hacer un poco de, de edición y transformar que son un poco más sofisticadas que, que las otras, pero con unas pocas horas de entrenamiento, los docentes pueden eh, utilizarlas. Todas estas herramientas que estamos mencionando son gratuitas, son software libre. Entonces, ¿qué se necesita el, el, el utilizarlo? Otra, o, otra forma de, de encontrar y de hacer esta exploración eh, son las eh, redes sociales. Por ejemplo, eh, hay un grupo de, de gente de México, de Ecuador, que estamos eh, creando un hashtag que se llama EduTips o EduTechTips. Este hashtag eh, permite, hay, hay gente que generosamente está haciendo tutoriales y contenidos de herramientas que pueden ser de utilidad a los docentes. Entonces, el, el Twitter puede ser apalancado como una herramienta de aprendizaje para empezar a buscar los EduTips o los EduTechTips. Entonces, eh, por ejemplo, hay un profesor del TEC de Monterrey, Ken Bauer. Entonces, él tres veces a la semana está haciendo grabación de video. Y aquí viene el, volviendo al tema de la comunidad: o sea, generar la comunidad y crear la comunidad significa también compartir. Entonces, todas las personas tenemos conocimiento de herramientas, todas las personas tenemos conocimiento de cosas que pueden ser útiles para los demás. Y una cosa muy importante es el poder comunicarlas. Entonces, usar estos hashtags de, ayudan a masificar. Su uso ayudan a que más personas puedan conectarse, más personas puedan trabajar. Estas son algunas de las herramientas principales que me vienen a la mente.